Nos por aquí un poquito más ya aviso cuando estén invitan las tardes. Buenos días. Eh, queremos avisarle. No, no, no, no, no vamos, nos vamos acá y nos quedaremos. En no, no, es un estamos cómodos. Que aquí, aquí no más. Culpa, ¿Qué? ¿Qué? Nosotros somos familiares. Tantos de detenidos desaparecidos, ejecutados, presos mm. políticos, en general de violaciones de derechos humanos. Y nosotros estamos haciendo una ocupación pacífica como un signo de dignidad de este país que no podemos seguir viviendo ni conviviendo con la, posibil la sola posibilidad que los asesinos salgan a la calle. Las dos somos enfermas terminales y conscientes del riesgo que corremos de nuestras vidas, la cual yo me idealizo, estamos aquí porque es la única forma que podamos vivir con dignidad. Creo que ustedes como partido han dado un signo equívoco en este tema y en otros temas también en el país. El signo equívoco fue la votación de los señores representados por su partido en la comisión cuando dijeron sí, que era posible que salieran estos hombres asesinos crueles a la calle sin pensar que nuestros familiares no tuvieron derecho ni siquiera a salud ni nada no se olviden que ustedes también tuvieron muertos como el compañero Mario allá en la playa y otros tantos, Tu papel Jiménez y a ustedes se los olvida y pretenden que esos mismos asesinos que tienen las manos manchadas con sangre salgan a la calle. Señora, señora, por favor, no me obliguen a vivir y a convivir en la calle con los asesinos. Porque lo que yo, nosotros tenemos es dignidad. Porque nos arrogamos, nos arrogamos ser el último bastión de aquí de dignidad de este país, porque entre la corrupción, el robo y el olvido nos han tenido viviendo con, de rodilla en este país, porque este gobierno aliado con todos, incluido el Partido Comunista, nos han obligado a vivir de rodillas, porque nuestros padres murieron con dignidad mirando el futuro no fue ni ni de de de los políticos en este país. Ninguno de ellos robó como roban hoy día. Ninguno de ellos traicionó como están en el poder. Porque nuestros padres, nuestros familiares, callaron los nombres de todos ustedes para que vivieran y no los traicionaron. Hoy día están en el gobierno, gracias a la traición que hicieron en nuestra memoria de nuestros familiares. Perdón. Hoy estamos aquí para decir que nuestros familiares son dignos de estos familiares que hoy día nos levantamos en dignidad. Por lo tanto, no nos vamos a mover. Carinero, qué se puede entrar? La declaración pública es hoy, 28 de julio del año 2017. puede entrar? No. Tranquilo. Y que fue, y que fue, aquí estamos otra vez. pidiendo ¿Usted me dice que primero va a abrir desalojo? No a la impunidad, justicia, verdad. Somos hijos de niños aparecidos ¿cómo nos pueden hacer eso? Nos mataron a nuestros padres, nos torturaron. Y nos pasa pedir a nosotros que nos lleven de niños, que no lleven de niños, o sea, le da exactamente lo mismo. Mi padre fue torturado y asesinado. Y más encima le da exactamente. Lamento, ¿Y cómo que lo lamento? Queremos justicia. Eso queremos, justicia. Entonces, ¿pero por qué ustedes votan por la libertad? Millones gracias a esos no. muertos. Por sí, eso señora, está usted si no en este conoces, cargo. O si no, estaría muerto. Insulta, Pero su partido, no estoy, su partido insultando está votando por la no libertad de los asesinos. Lo estoy... Estamos Yo vine, la escuché, entiendo su preocupación. Le he reiterado que la democracia no va a respaldar ningún proyecto de impunidad esa es la postura oficial de la democracia cristiana. y yo espero que, que nos permitan recuperar el control del edificio y lo estoy pidiendo pacíficamente con toda tranquilidad conversando con ustedes ya nosotros también estamos pacíficamente esperando bueno, que por eso que el yo partido, les pido que, que hablen se la estoy dando yo partido? soy el secretario ¿De nacional del partido ¿Ya? oficialmente lo estoy diciendo la democracia cristiana no respalda un proyecto de impunidad ningún proyecto de impunidad lo va a respaldar ¿No van a apoyar el proyecto de ley 18.76 donde deja proyecto libertad de a los asesinos? Ningún proyecto de impunidad ha sido respaldado ni va a ser respaldado por la Eso esperamos, Eso es lo que venimos a exigir. Tenga la certeza que así sea. Que se va a hacer. Ningún asesino en libertad. Certeza. Ningún asesino en libertad. No por queremos supuesto, ningún asesino. Ningún proyecto que cumplan, de impunidad va a ser respaldado por, por la democracia. De Tiene mi compromiso.